manejar una ciberseguridad mínima en las empresas en esta etapa de tanta digitalización, lo vemos con el experto, así que acompáñenos. ¿Sí? Negocios en Digital 902. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona. Ya saben, hablar de los negocios y cómo a través de los diferentes canales digitales pues nos damos a conocer nuestras propuestas de valor. Y hoy estamos un martes más, martes 8 de marzo de 2022. Quiero hacer aquí una pequeña eh, un pequeño espacio para dar eh, un cordial saludo a todas aquellas mujeres valiosas de este mundo, de este país, de esta ciudad, y sobre todo a aquellas que de pronto están sufriendo por alguna u otra circunstancia, violencia familiar, violencia contra la mujer, Esto, estamos en contra de, de ello, pues y empoderarnos como sociedad para que podamos tener una sociedad más justa y que valoremos, pues no solo a las mujeres, sino a todos, a todo ser humano por el hecho de ser. Ser humano. Bueno, vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes, eh, ya saben, dentro de Kateman.com tenemos nuestras mentorías. Si tú eres una empresa, un negocio B2B que buscas a, otros, a otras empresas como clientes, dentro de LinkedIn puedes tú implementar un embudo de generación de oportunidades de negocio, captar nuevos potenciales clientes a través de un sistema de generación de estos sistemas de oportunidades y que nosotros los les enseñamos a través de las mentorías dentro de eh, cateman.com. Más información katemancom es las mentorías y recuerden la segunda edición empieza este eh, 15 de marzo, echarle un vistazo si están realmente interesados ahí pueden dejar eh, sus datos y guardar esa información para que podamos eh, revisar si podemos ayudarles en este sentido, y bueno, vamos a volver con la entrevista de hoy, hoy tenemos el placer y la compañía de hablar con Diego Balseca, Diego bienvenido, gracias por estar aquí en el podcast Gracias Katia buenos días con todos y deseando a las, a las mujeres de nuestro país eh, un excelente día y a, a las mujeres también de todo el mundo y sobre todo a las que están relacionadas con la ciberseguridad y apasionadas con la ciberseguridad. Sí. Bueno, de hecho, me parece interesante y gracias por el, el, tu acotación. De hecho, las mujeres, la otra vez veía un reportaje, había eh, muchas mujeres involucradas con el tema de la tecnología eh, y ahora que están eh, la tecnología ampliando en diferentes aspectos, ¿no? Inteligencia artificial eh, y muchas otras cosas más. Y dentro de esto, la ciberseguridad, que seguramente tendrás el placer de conocer a muchas mujeres valiosas que están también en este sector que tú tanto dominas. Mi querido Diego, hoy vamos a hablar sobre cuál ¿Cuál es esa seguridad, eh, ciberseguridad mínima que debemos tener las empresas? Eh, pero no sin antes eh, invitarte a que pues, te presentes. ¿Quién es Diego Valseca y a qué te dedicas? Eh, gracias, Katia. Te cuento, eh, más que presentarme como una parte especialista, o como un técnico especialista, te puedo decir que soy un apasionado por la ciberseguridad. ¿sí? Dentro de mis 20 años de, de carrera en el, en el campo, eh, he podido lograr unas 60 certificaciones internacionales en esta línea, tanto en infraestructura, ciberseguridad, eh, gestión eh, de tecnología de información y ahora eh, tengo el gusto de ser el CEO de NGS Security Logic, de Generation Security, eh, en el cual ya tenemos la capacidad desde Ecuador para poder apoyar a otros países en temas de ciberseguridad. Estamos ya en la región en cinco países. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Siempre nos es grato tener empresarios como ustedes ven. Traemos a gente especialista, no solo en conocimiento, sino en experiencia. Y que ha probado y que tienes la, la oportunidad de, de haberte expandido realmente pues, nos alegra mucho. Y gracias nuevamente por estar aquí en el podcast. Bueno, eh, como tú bien decías, eh, aparte de mencionarte o uno auto considerarse especialista, el decir que uno nos apasiona algo, pues nos da la cabida de que estamos en buenas manos y que va a haber gente que, en este caso, en el tuyo, que nos vas a poder aportar muchísimo valor para los que pues, no manejamos esta, esta área en particular. Eh, y voy a hacer unos pequeños... Unos pequeños eh, digamos argumentos que normalmente todas las empresas podrían decir bueno yo manejo pues digamos que lo básico no trato de eh, concientizar a todos mis empleados de que puedan mantener con eh, contraseñas seguras de que puedan eh, tener un, de pronto un acceso limitado a cierta información que esto también se maneja eh, no todo el mundo tiene acceso a toda la información dependiendo el rango dependiendo el nivel eh, se hacen actualizaciones de software se pueden hacer de pronto incluso backups eh, de o copias de seguridad en diferentes lugares justamente para poder respaldar la información en un caso de un ciberataque o eh, cosas típicas no como dejas de tu computador y que se bloquee la computadora para que nadie entre y manipule la información si sí, aún así muchas empresas digamos que manejan esto que digamos que en, como cultura general en tema de seguridad lo manejamos todos ¿Qué adicional de esto podríamos tú, eh, podrías tú argumentar, eh, Diego, y qué otras eh, seguridades podríamos ir incorporando en este esquema de la mínima ciberseguridad que debemos aplicar como incluso hasta por sentido común? Sí, eh, tú lo has mencionado bien. Eh, muchas veces lo hacemos de forma muy informal. ¿sí? Ese es uno de los problemas más graves que tenemos de informalidad o eh, lo hacemos pensando, o como tú decías, en el sentido común. Ok. Que ustedes saben que el sentido común es el menos común de los sentidos. Uh -huh. ¿sí? Y por eso te quiero decir que eh, para iniciar está bien que tomemos ciertas eh, líneas bases, pero si vamos ya a, a formalizar nuestra ciberseguridad, debemos tomar dos líneas fundamentales. La primera, como tú lo has dicho, está orientada al ser humano en donde entran los temas de concientización y sobre todo el tema de la documentación de políticas. ¿sí? Esa es nuestra primera línea. Muchas veces pensamos que lo primero que vamos a hacer es poner un antivirus, un firewall, poner eh, elementos tecnológicos que nos protejan, pero la tecnología eh, per se no hace nada. ¿sí? Si nosotros no creamos un plan o generamos una política adecuada para la gestión de esa ciberseguridad. Entonces, nuestro primer paso fundamental es saber ¿Cuál es nuestra superficie de ataque? Es decir, ¿cuál es nuestra red? ¿Dónde está nuestra información? ¿sí? A lo que conocemos como superficie de ataque. ¿sí? Luego debemos de evaluar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos? Nuestra empresa, nosotros como personas. ¿sí? Generar pruebas de concepto respecto a esa posible pérdida de información. ¿sí? Hacer remediación, si fuera el caso. Ahí entra justamente lo que decías, de hacer actualizaciones, parches, ¿no es cierto? Y el monitoreo continuo. Entonces, estamos cerrando un ciclo ya desde la parte humana y ¿sí? desde la parte de lo, del talento humano. Luego sí entrará la parte tecnológica, una capa tecnológica en donde debemos empezar con el tema de recolección de información, procesamiento, el análisis eh, y al final tomar decisiones sobre la información que estoy manejando y el nivel de riesgo y la ciberseguridad que tengo. Entonces, esto es un tema de formalizar. Todas estas líneas están manejadas por eh, estándares internacionales como la ISO 27001 y la ISO 27002, ¿sí? cuando hablamos de, de ciberseguridad. Pero si hablamos de una empresa como tal, debemos también estar conscientes de que necesitamos manejar lo que se conoce como un plan de continuidad del negocio. ¿sí? ¿Cómo voy a reaccionar en caso de que tenga un incidente? no necesariamente un cyber ataque un incidente en forma general. Recuerden que aquí en Ecuador casi el 70% de las empresas no disponen de un plan de respuesta de incidentes, es un número elevadísimo, estoy hablando de empresas formales, eh, empresas medianas y grandes, ¿sí? El 80% de estas empresas no, no estiman el impacto económico que puede generar esto. ¿sí? Y el 64% eh, por ciento, ¿Por qué, ¿Por qué suceden estos impactos? Porque el 64% no revisa o no evalúa a sus proveedores. Entonces, muchas veces pensamos en que nosotros estamos eh, seguros. ¿sí? ¿Cómo están los demás? Es más o menos lo que nos está pasando actualmente con la pandemia, siendo una relación para todos. no Nosotros nos cuidamos, nos ponemos la mascarilla, utilizamos el alcohol, pero ¿cómo sabemos que la persona que está junto a mí está haciendo lo mismo? ¿sí? ¿Qué tan protegidos estamos? Entonces, eh, no somos una isla, debemos trabajar en conjunto. Claro, eh, y qué maravilloso y gracias incluso hasta por las estadísticas que nos estás brindando, Diego. Cuando tú dices, claro, eh, la empresa eh, debe armar un plan de, eh, de revisión, ¿no es cierto?, de cómo reacciona ante un incidente, que no necesariamente es un ciberataque mencionaste. Eh, ¿A qué te refieres con, o danos tipos de incidentes que pueden pasar y en base a tu experiencia normalmente dentro de las empresas? Eh, ejemplo, cuando hablamos de respuesta a incidentes eh, que te comentaba de continuidad del negocio, eh, hay incidentes que pueden ser incidentes financieros, por ejemplo, eh, no tener el capital adecuado para, para flujo, ¿no es cierto? Uh -huh. O incide, incidentes relacionados con el talento humano, eh, una enfermedad, el tema del, del COVID, se nos enferma el personal, ¿cómo reaccionó como empresa para tomar las acciones adecuadas respecto a la continuidad del negocio? ¿Sí? Yendo a la parte eh, tecnológica, si yo si yo dispongo de algún servicio que sea a través de un medio tecnológico, estos tienen contin eh, contingencia, es decir, en caso de que se vaya la energía eléctrica, eh, puedo mantener mi servicio, en caso de que tuviera en este eh, ejemplo, eh, lo que está sucediendo ahora con, con tema de Rusia y Ucrania, eh, varios de los data centers están en la Unión Europea, ¿sí? Entonces, ¿Cómo van a reaccionar esos temas de comunicación respecto o cómo nos van a afectar esos, esos incidentes a nuestros negocios? ¿sí? Eh, muchos de los servicios de cloud se encuentran en, en esos sectores. Entonces, Estamos preparados para, en caso de una falla de un data center, continuar con nuestro negocio. ¿Nos va a afectar eso? Entonces, eh, como decía, no necesariamente son solo incidentes informáticos, son ¿no? más allá de los incidentes informáticos. Eh, ok, listo. Entonces, cuando nosotros, como tú has mencionado, hay diferentes incidentes, ya sean financieros, este, de, de recurso humano, tecnológicos, ¿cómo podemos eh, luego, a, aparte de mantener este plan de continuidad de negocio, e eh, incluso darnos cuenta, tú mencionaste algo súper valioso, y es que las empresas no aterrizan, o no aterrizamos, cuando eh, va a pasar algo con la información? ¿Cómo va a afectar al giro del negocio? ¿Cuánto va a afectar en las ventas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder armar este plan o este plan ya está o estos, eh, digamos, acciones está dentro de este plan de continuidad? Eh, sí, el primer punto, el primer paso para cualquier empresa que quiere tomar un, un esquema de continuidad de negocio es justamente realizar un, lo que se conoce como un gap análisis, un análisis de brecha. ¿Sí? saber qué tan alineado estoy respecto a una norma, en este caso como te decía la norma 27001 estaría bien ¿sí? si fuera una entidad financiera eh, como sabemos hay muchas entidades financieras que también están en este camino eh, podría ser las normas PCI que están orientadas a temas de manejo de información de tarjeta vientes, eh, no solo instituciones financieras, pueden ser instituciones, eh, empresas de retail de ventas, todos los que manejen tarjetas de crédito eh, como medios de cobro, deberían eh, alinearse a la norma PCI. ¿Por qué razón? Eh, y les voy a hacer un, algo, algo que parece gracioso, ¿sí? pero nos pasa el día a día. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Yo tengo la tarjeta de crédito, pero, wow, aparecieron ventas o, o compras que yo no las hice. Lo que normalmente decimos es un clonado de una tarjeta de crédito. ¿Por qué sucede? ¿Sabes qué? Eh, le preguntas, le dices... ¿Tú compras una pizza por teléfono? Y dice, sí, claro, yo pido una pizza por teléfono. ¿Y cómo pagas? Con la tarjeta de crédito, por supuesto. ¿Y cómo das esa información? No solo le dicto el número, le doy los datos. Y ahí es donde uno se da cuenta que está entregando información crítica personal y no sabemos a quién estamos entregando al otro lado. No le conozco a la persona que está entregando. ¿Cómo sé que el receptor de esa información es una persona confiable o no está utilizando mis datos, que acabo de dar todos los datos de una tarjeta de crédito, no necesito el plástico para hacer una transacción ahora, todo se lo puede hacer electrónicamente, ¿sí? y, y nosotros somos eh, demasiado confiados, se eh, podría decir, al entregar nuestra información. Entonces, eh, es importante darnos cuenta nosotros personalmente eh, qué es lo que estamos haciendo bien y en dónde podemos estar fallando. Esas brechas son las que debemos de analizar inicialmente. Para eso, como te decía, necesitamos generar un análisis de brecha. Y existe ya obviamente eh, varios puntos a considerar, ¿no? Eh, entonces, para eso les sugiero el, el análisis de brecha tipo 27001. Genial, qué maravilla. Y es sensible, ¿no? Has puesto un ejemplo que yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Sí, sí, a ver, pide la pizza para la reunión o vamos a, a comprar y dejas esa información. En este caso puntual, en el ejemplo, ¿qué se debería hacer? Es decir, ¿no entregar esa información? Eh, o incluso hay pedir a otro proveedor, buscar a uno que, que sí me facilite de pronto hacer la compra en línea, donde yo mismo pueda poner los datos y evitar entregar esa información tan sensible a alguien que no conozco. Es correcto. En este caso es mejor hacer a través de una pasarela de pagos, ¿sí? Y una pasarela que sea obviamente que tenga las debidas seguridades eh, y en este caso el cumplimiento de la norma PCI que es una norma internacional. ¿Y sí. por qué este, esta aclaración? Porque recuerda, aquí en nuestro país, prácticamente el, 56 por, el 53% de las personas que hacen transacciones aún lo hacen eh, por llamada telefónica, ¿sí? Entonces es un número alto. 29% de las personas que generan transacciones financieras van a un banco o lo hacen en un cajero electrónico en un ATM que también no están exentas de un tema de, de fraude no a nivel físico en, en un ATM y prácticamente se ha ido incrementando eh, el uso de los dispositivos móviles no los teléfonos inteligentes y estamos sobre, eh, sobrepasando el 53% de uso de dispositivos móviles entonces la tendencia va a ir hacia allá el uso de dispositivos móviles y el uso de pasarelas eh, eliminaría las, las las, las transacciones financieras a través de un medio informal, se podría decir, que es en, la entrega de información eh, de persona a persona por una llamada telefónica. Esa es la más riesgosa que pueden tener. Ah, Otra que teníamos eh, antiguamente, no sé si usted recuerda, do, do, se utilizaba el famoso voucher con la tarjeta de crédito. Cuando pasaban uh -huh. la tarjeta de crédito y le pasaban la maquinita, la rastreadora, ¿se acuerdan? Pues, tomaban ¿cómo? los datos y de pasito tomaban el número del CCB que era el código de, de validación de la, la tarjeta y nosotros aprobábamos que se diera esa información en ese voucher, en esa copia, recopilada estaba el número de tarjeta, los datos personales, número, eh, la fecha de expiración y el CCB en, nuestra, todo. en nuestras manos estaba todo. Entonces ahora con el intercambio hacia los POS los sistemas digitales, obviamente se evita toda esa pérdida de información sensible. Claro y, y bueno. Eh, bien que mencionas todo esto, porque a veces damos por sentado, como tú dices, somos tan confiados y esa información, bueno, como todo el mundo lo hace, pues bah, eh, no va a pasar nada. Y bueno, uh, pasa que muchas, muchas empresas de pronto dicen, bueno, hago la, la normativa eh, o quiero implementar y tú dices, bueno, está bien de pronto eh, en el, eh, hacerlo en, desde el sentido común, pero ya se debería implementar eh, de manera ya más formal. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, lleva...? Eh, de, de, hablemos de pequeñas empresas, ¿no? Empresas entre, que están empezando, de, que tienen de 10 a, a 50 empleados. Sé que es un número de pronto muy, muy, muy grande. Eh, o es una pregunta muy amplia, pero a tu criterio, ¿cuánto lleva una empresa ir implementando justamente todas estas políticas, este análisis y esta concienciación desde la parte eh, de capacitación del recurso humano para entender, para visualizar o para eh, saber cuál es de la data que es tan importante? Tú has mencionado algunas cosas interesantes, incluso este tema del plan de continuidad. ¿Cuánto lleva una empresa eh, gestionar esta armar un plan de ciberseguridad? Eh, bueno, es variable, ¿no? Depende mucho de, de la relación, sobre todo de, de quién está a la cabeza. Si la cabeza no está alineada con los temas de ciberseguridad, el, cualquier tipo de plan no va a marchar. ¿sí? Eh, y ese es el primer paso, tener un, una alineación fuerte de, de toda la parte directiva hacia la aceptación de, de, de, de un plan de continuidad o un plan de ciberseguridad. El tiempo aproximado que te puede tomar ir eh, entrando en un, en un proceso eh, un proceso de un acompañamiento te puede tomar hasta unos tres meses más o menos eh, eh, alinearte completamente y de ahí sí un proceso de maduración, ¿sí? Estamos hablando de que es un círculo virtuoso un tema de seguir eh, mejorando continuamente y documentando estas mejoras, no es un tema estático, es muy dinámico Sí. Entonces, claro. eh, genero mi primera línea, lo que se conoce como línea base, y desde ahí parto hacia adelante. Genial. Qué maravilloso es lo que dices, ¿no? Línea base, un aproximado de tres meses y un proceso de facturación, como todo, ¿no? Eh, tenemos un círculo virtuoso, es decir, ir afilando la sierra, ver, eh, posiblemente se lanzaron ciertas, eh, en base a esa situación actual, ciertas hipótesis se van... Eh, calculando ciertas cosas, pero salen imprevistos, cosas que no se pensaba, y con esto se retroalimenta este proceso de maduración. Este proceso de maduración es, me entiendo, continuo, para esto es importante también el apoyo y la guía de, de un experto que nos acompañe durante todo este proceso. Eh, bueno, durante el proceso de implementación, lo que intentamos es siempre formar a alguien del equipo interno de una empresa que vaya eh, reutilizando vaya haciendo ese, esa realimentación de información y, y eh, eh, creando nuevos procesos internos. Entonces, como te decía, es dinámico, pero siempre debe la empresa tener a alguien que esté manejando este, este, esta planificación, ¿no? siguiendo los indicadores, viendo cumplimiento y obviamente si, si marcha en esa línea, fácilmente las empresas pueden llegar a certificarse muy, muy fácilmente en una ISO 27000 de temas de ciberseguridad ¿sí? gestión de la seguridad realmente entonces eh, si vamos ya a empresas pequeñas eh, medianas eh, no más allá de seis meses podría estar con una certificación de cumplimiento ISO ahora si no es, si no es el, eh, la visión que tiene la empresa debemos recordar que aquí en el Ecuador existe la ley de protección de datos personales que fue aprobada el año pasado mayo del 2021 y que es de cumplimiento obligatorio para todos quienes manejamos información sensible, personal. Entonces, eh, no es solo el hecho de que me voy a proteger como empresa, sino que también tengo normativa y regulación que debo cumplir como empresa. Ok. Esto obviamente entiendo que es información sensible de nuestros clientes, que digamos, si tenemos una pasarela de pago y tenemos información sensible de ellos, también estamos en la obligación de cuidar a través de, bueno, esta nueva ley que planteó. Correcto, y no solo de los clientes, ¿no? También de nuestros colaboradores internos, también es información sensible, ¿sí? Entonces, eh, y no solo si pensamos en una pasarela de pagos, estamos hablando de un proyecto, de un, eh, y no solo de temas de tecnología, en cualquier, en cualquier ámbito, de, de los negocios podemos manejar información sensible, ubicaciones, datos personales, eh, teléfonos, eh, que es, eh, podría afectar y en qué, en cómo puede afectar a una persona esa, especialmente en temas de reputación. ¿sí? Ustedes saben que eh, a través de redes sociales se puede construir muy duramente una imagen, pero se la puede destruir fácilmente con pocos, con pocos mensajes. Por supuesto que sí. Ah, sí. Entonces claro. eh, es un tema reputacional realmente. Claro, es la confianza, ¿no? Como tú bien mencionaste, crear confianza eh, y no solo en la parte digital. Con una persona, eh, una relación cercana tuya puede demorar eh, años y romperla en segundos, claro que sí. Ahora, esta ley de datos que mencionas que ha sido... Eh, trabajada o hecha reciente y aprobada acá, ¿tiene penalizaciones para las empresas que, que fallen con esta seguridad sensible tanto del cliente externo como interno dentro de la empresa? Claro que sí, existen eh, sanciones económicas ¿sí? eh, y aparte de las sanciones económicas, si ya nos vamos a temas un poco más complejos que sería entrar ya al uso del COIP, Sí, del Código Orgánico Integral Penal, existen eh, sanciones que pueden ir eh, con la privación de libertad entre tres y seis años. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, cuando hay un tema de una violación de intimidad, por ejemplo, de información, entonces lo mínimo sería una sanción de unos tres años. ¿sí? O sea, entonces... mucho por juego, claro, mucho por juego y sobre todo, entonces por eso es importante también asesorarse de los expertos. Mi querido Diego, se, se nos acaba el tiempo, mil gracias por toda la información valiosísima que nos has dejado. Eh, palabras finales tuyas, algo que tú quieras aportar que yo no te he preguntado y luego, pues, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, eh, yo quiero dejarles con, una, con algo, con una imagen. Y con una frase que debe, debe calar en ustedes. ¿sí? Eh, cada uno decide la postura de ciberseguridad y los riesgos que desea tomar. ¿sí? Uno es el que decide. Nadie nos va a dar decidiendo sobre nuestros, nuestras posturas. Y no se olviden también que esto no es un tema solo corporativo, solo empresarial. Esto también viene desde la casa. ¿sí? Y obviamente el primer círculo de ciberseguridad es la familia. Si en la familia... Manejamos esta clave con nuestra niñez, eh, con los conocimientos adecuados, con los riesgos que podemos tener a nivel de, de, de, de Internet y, y de uso de medios electrónicos, podemos minimizar cualquier incidente y cualquier afectación personal ¿sí? y, y empresarial, obviamente. Eh, eso como un mensaje para todos, eh, para toda tu audiencia, eh, Katia, sí. y muchas gracias por, por haberme invitado acá. Eh, como les había comentado al inicio, nuestra empresa se llama NGS, que es Next Generation Security, que es la nueva generación de seguridad. Eh, anteriormente se llamaba Security Logic y estamos orientados a temas de inteligencia y seguridad de la información. Nuestro sitio web es www.ngs.com.se y dentro de este también tenemos lo que se conoce como un CERT. El CERT son los Centros de Respuesta a Incidentes Informáticos y también disponemos de un SOC que es un centro de gestión de ciberseguridad, sí, esto obviamente orientado a, a empresas ¿no? eh, en las cuales podemos apoyarles eh, en lo que hemos conversado durante, durante esta charla, durante este día. Eh, sí. Cualquier cosa estamos a, atentos, estamos a las órdenes, eh, gracias Katia nuevamente por, por tu tiempo, por tu espacio, por tu, por tu público y estamos a las órdenes. Más bien a ti, Diego, muchísimas gracias y sí, nos quedamos con muchas cosas valiosas de tu parte. De hecho, esa frase al final debemos eh, manejar el tema de seguridad como algo que debemos instaurar desde las familias, padres, inculcándoles a los hijos este, estos esquemas de aprender a cuidar nuestra información. ¿no? Y, y luego eh, esto ir extrapolando dentro de las familias y obviamente ya de manera profesional dentro de eh, las empresas. Y bueno, para esto están expertos eh, como tú que nos pueden ayudar en esta gestión. Diego, mil gracias por eh, tu tiempo y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iBox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría.